Bienvenidos a otro episodio más de Animo Bros, yo soy Chris, yo soy Rono y ella es la Yuka Que es en donde tiene el video literalmente Pero estamos tratando de sacarla Y bueno, como vamos con todo este alboroto que ha habido con la bendita yuca no muchos se han percatado que ya estrenó la nueva temporada de primavera en Japón. Hay un montón de animales nuevos y hoy vamos a hablar de ellos. De hecho, estuvimos comentando acerca de la situación de nuestro investigador Panda el Panda, el cual fue despedido hace unos cuantos episodios atrás, pero que tuvimos que recontratar por falta de personal. Falta de dinero. Porque no teníamos nada. tío es un se peluche, lógicamente que él no cobra. O sea, es puro sentido común. Entonces lo consultamos con nuestro confiable y queridísimo y homocigoto, guiado Laboratorio de Investigación Animística Otaku para ver cuáles son los animes que tenemos que investigar de la temporada. Así que. Ahí está. <risa> Y bueno, eh, aquí estamos con el investigador Pandi el Panda Que de hecho ha hecho una pequeña investigación en cuáles van a ser los animes Que vamos a estar estudiando esta vez Entonces le pediré a Pandi que me diga uno por uno cuáles son los animes que animal Rocks va a estar hablando a estudiar. El primer anime que vamos a hablar se llama Yokage El segundo El segundo sería Jojo Diamond wa Kudakinai Y el tercero sería Boku no Pico. Boku no Hero Academia. Y por eso Pandi está despedido de nuevo. Porque es todo. Ah. Estúpido. Y bueno, jugamos del primer nivel que vamos a dar Se llama Joku Game. O en inglés, Joker Game. O en españolete la jugarreta del payaso. Este anime fue escrito por Koji Yanagi, está basado en una serie de novelas y cuenta con una historia de yukas. Bueno, de, de espías, pero los dos son invasivos, ¿me entienden <risa> Para no meter mucho spoiler, en realidad solo les vamos a dar esa pista. Es uno de los animes más esperados de la temporada. Bueno, en realidad no tanto, solo Chris y yo queremos verlo, pero bueno, no es el punto. Véanlo, recomendado por Anime Rocks. Es pues mi vida, de todas maneras, yo quiero no ver varios a a de espías y de yukas, es un problema mío. <risa> El siguiente anime que vamos a ver se llama Jojo Diamond wa O en inglés, Jojo Diamond is Unbreakable O bueno, en españolete El rubí que jamás encontró su sobrino <risa> Jojo ya es una vieja conocida de todos los fans del anime Ya hasta la cuarta temporada, hasta la continuación de Stardust Crusaders Este anime está caracterizado por tener hombres perfectos Como yo como nosotros, por supuesto, los cuales no tienen ni nada que ver con yucas. Bueno, en realidad esto se pone desde una perspectiva bastante yukin. Nosotros somos como ellos, pero funcionamos con yucas. Este manga fue escrito por Hirohiko Araki y está en emisión desde 1986 y actualmente contiene 8 temporadas. Y bueno, gente, yo les quiero hablar acerca de un tema que está afectando bastante el, el tema cultural costarricense en este momento que se trata de los campesinos de los cuales siembran un, un tuérculo para ser más exactos y esos tubérculos no se están utilizando para comer o sea, ¿cuántas familias en África están deseándose una buena yuquita? no pueden comerse una yuquita porque hay gente que lo está utilizando para otras cosas indebidas entonces yo le quiero hacer un llamado al gobierno de Costa Rica para que haga un alto al abuso de yucas de hecho estamos creando esta nueva ley Hashtag ley de yucas que consiste hashtag. en utilizar todas las yucas utilizadas para otros fines y reciclarlas y entregarlas a orfanatos para que los chicos se las coman. Hola. Por favor, así que hashtag yucca. Yucca love you. Yucca for the life. Bueno, como vamos, y el último anime que les queremos hablar el día de hoy se llama Boku no Pico. Se llama Boku no Hero Academy. O en inglés, My Hero Academy. Buen españolete, es la academia de Superman. <risa> bueno, y este anime fue escrito por Koge Hirokoshi. Y el manga fue publicado el 7 del 7 del 14. Porque si usted pone 7 y 7 son 14, ¿entienden el chiste? Este anime consiste en un mundo lleno de personas con poderes singulares o singularidades que los hacen diferentes a los demás. Obviamente, el único que no tiene poderes es nuestro personaje principal, Izuku. Al cual le hacen muchísimo bullying, por eso me identifico mucho con él Que a mí en la escuela nadie me quería y me metían en basureros, pero de eso quién importa Porque claro, yo no soy un personaje de anime famoso, entonces como a Chris se lo meten en los basureros Ahí sí no llega un superhéroe y le salva la hora, ¿verdad? Hasta que un día conoce a su superhéroe número uno, All Might Y todo cambió ¡Pum! Todo cambió Cuando te vi y hasta ahí el spoiler, no le vamos a decir más Esta serie está buenísima, tienen que verla Vamos a hacer un juego en vez de spoiler. ¿no? Va a estar mal, no? Leer, ¿Eh? ¿Eh? Y el juego de la semana <risa> el juego de esta semana se va a llamar Si tuvieras una singularidad ¿O tendrías? Si yo tuviera singularidad, sería aparecer yucas En lugares totalmente inhóspitos Si yo tuviera una singularidad, me gustaría Poder hacer buenos videos de YouTube Ser un buen youtuber y hacer algo de calidad No estar <risa> yo tenía una singularidad, si yo una singularidad es el sexy Y bueno, si yo, si yo tuviera una singularidad, creo que mi singularidad es la eh, vista de águila Porque yo ahorita cuento con una vista de águila 2020 Si yo tuviera una singularidad, me gustaría poder imitar las voces de algunos de mis personajes favoritos cuando era pequeño <risa> Yo puedo hacer una Ahora <risa> se la Son Ay y bueno, ya para ir terminando este episodio... Te tienes podrido, me has estado agarrando el episodio desde el principio hasta el fin. Estamos viendo para el mismo lado. Y bueno, vamos llegando al final de este episodio. Ojalá que de verdad le tomen el tiempo para ver estos animes que están bomba. Bueno, gente, no olviden participar en nuestra rifa que tenemos en Facebook. Es la rifa de dos muñecos. Fungo Pop, entren y ahí van a saber cuáles son los requerimientos para participar. Por favor, denle like, comenten, compartan, díganos qué quieren ver. Ayúdenos ahí un poquito para seguir haciendo esto. Y si no les mando una yuca a su chelsea si usted sabe lo que pasa con esa vara locas. vea que ahí está mi compa, le que me estaba amenazando otra vez para que lo diga. pero Epa. Nos despedimos con este mensaje que viene por parte de la yuca. ¡No me descarres! Este, este madre representa a, a Sabi porque es azul. <risa> y, este, y este madre representa a David. A, a yuca, porque siempre está es enojado va. porque nunca está en cámara. Entonces esto es para él. Un pues yucamón. ¿Cuál es la de la dilución Intestino. <risa> oh. Y con ese ataque especial, perforación. <risa> ¡Wow! wow, wow. Vale, un día esto se queda el que pan de un episodio solo.